estamos rodando por dentro. No la, cama más a... la mala cámara que viene grande, no traigo el sofá. No trae el sofá. Ah, vale. Se viene haciendo como ese estudio, pero es el otro no nombre, que trae la cama más grande. Pues está mejor porque pinche sofá. No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, No, Tiene nomás, banda. Allá, vamos a ver, vamos a. Este es el estudio del Dipper. ¿Es una malomba? Eh, este lo mostraba también allá con el mismo vato. Wey. Ah, sí, el de Cotemo. Eh, el de Cotemo con el mismo vato. Ábrele, Tratamos un nosotros. ¿Y el vato ese le puso esto? ¿El de Cotemo? Oh, ya así venía ella a ya lo pusieron aquí, se ¿sí me alto. dado. Ahí no Este es el que te decía la en el palanca arriba. No, dije usted, la bronca es cuando vas para la sierra. Oye, ¿y este otro viste diferente el de nosotros. Es diferente, eh. Pero esta. ¿Es diferente. Porque nosotros nos damos los puros lo puro de estos, ¿no? Sí, este. Pues bueno. Es que digo, bueno, ¿para qué tanto camarota? Para sí, la maniobra, más largo, ya estoy pensando. Si con este ahí estaba, palitos chayotes ahí en. Estoy pensando en comprar este 800, eso de los porquitos. ¿Eh? Sí, das? o sea, o sea. De...